Oh, hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal, en este caso les vengo a traer la solución al error que tenemos con StreamFX en la versión de OBS 29.0.2 En este caso aparentemente no tenemos una nueva versión ejecutable, el mismo creador parece que lo puso de pago, bien, esa parte no la sé Lo que sí sé es que les voy a dejar en la descripción el link para que vayan a descargar el ejecutable que está funcionando en este momento Como pueden ver aquí tengo instalado StreamFX si ponemos buscar actualizaciones nos va a indicar cuál es la que tenemos actualmente y cuál es la última. Si vamos a descarga, decimos que sí, nos lleva al navegador, bajamos a buscar el release. La descarga, el asset y vemos que no hay ningún ejecutable. Busqué también las versiones anteriores y tampoco hay. Así que por el momento esto está funcionando y espero que a ustedes también les sirva Van a ir a la descripción de este vídeo. Van a ir a ese link que dice Media Fire y van a darle clic. Lo va a llevar a su navegador. Donde deben descargar este archivo zip. Le dan un load, esperamos que cargue. Es bastante rápido también. Es un archivo zip. Eso sí, antes de instalar esta versión. Recuerden, si tenían instalado antes Stream FX, lo completamente. Cierren el OB. E instalan StreamFX esta versión. Vamos a la carpeta. Como podemos ver, es un archivo zip en el cual tenemos que descomprimir. Ponemos el, clic derecho, extraer todo. Vemos la ruta de descarga. Ponemos que sí, a reemplazar el archivo porque ya lo tengo, obviamente. Acá se va a abrir automáticamente el ejecutable. Clic derecho, ejecutar como administrador le aceptamos los términos lo mismo all user next acá lo que vamos a hacer es lo siguiente acá van a dar todo siguiente y por favor no cambien la ruta del archivo acá por ejemplo le da next instalar yo no lo voy a hacer porque estoy grabando y si no se me crashe el OBS una vez que hagan esto simplemente van a tener instalado ya justamente el stream FX. si no les aparece reinicien el OBS o la PC esperemos que el creador de este plugin lo deje gratis nuevamente así que bueno mientras tanto esta versión está funcionando. también les quiero recordar que tienen el link al servidor de Discord donde van a encontrar una sección que dice descarga free donde puede encontrar programas de edición puede encontrar overlays gratis, totalmente gratis incluido el link de ahora justamente del stream FX para que no se pierda así que son bienvenidos todos los que quieran entrar, recuerde una vez que ingresen al Discord automáticamente se le va a dar un rol para que ustedes puedan ver todos los perfiles que están acá, así que chicos sin más nos vemos la próxima, no se olviden de suscribirse y dejar un like que ayuda muchísimo al canal